cuando escuchamos hablar de política, nos viene a la mente la imagen de las personas que ostentan algún cargo público en las diferentes administraciones públicas o en las diferentes formaciones políticas. Obviamente, estas personas hacen y forman parte de la política. La cuestión que nos atañe es que no es la única manera de hacer política ni participar de la política. Empecemos viendo una definición de política. La política es la actividad colectiva que un grupo de personas integrantes de una comunidad Llevan a cabo con la finalidad de gestionar conflictos entre ellas, cuando tienen diferentes objetivos. Su resultado es la adopción de decisiones de aceptación obligatoria para las personas integrantes de la comunidad. La política abarca un ámbito mucho mayor al que habitualmente nos imaginamos. De esta definición es importante destacar tres conceptos, que su finalidad es gestionar conflictos. Es decir, el objetivo no es solucionar el conflicto ya que suele ser complicado encontrar una solución satisfactoria para todas las partes. Es importante conocer los objetivos de las diferentes partes implicadas para poder identificar puntos en común y en divergencia. La aceptación obligatoria de la decisión o acuerdo adoptado por parte de todas las personas implicadas en el conflicto es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ya que precisamente la gestión del conflicto se ha articulado en el diálogo y la negociación entre todas las partes y en base a los diferentes objetivos planteados. Basándonos en la definición y los elementos clave que acabamos de ver, la respuesta es sí. De hecho, todos los días realizamos acciones políticas en nuestro entorno sin ser realmente consciente de ellos. Algunos ejemplos pueden ser gestionar el cambio de una fecha de un examen, la hora de llegar a casa, la planificación de un viaje en todas estas situaciones se dan los tres conceptos clave que hemos explicado anteriormente. Hay una gestión de un conflicto, con objetivos diferentes y con la aceptación de los acuerdos o decisiones adoptadas. Entendemos, por incidencia política, el hecho de influir sobre la toma de decisiones que dan respuesta a un conflicto. Pero esta influencia debe estar organizada mediante una estrategia planificada. No se trata, por tanto, de realizar acciones aleatorias o espontáneas, sino que deben formar parte de un conjunto de actividades bien diseñado e integrado dentro de una estrategia y con unos objetivos claramente definidos. En nuestro día a día, para poder realizar una incidencia política, también diseñamos una estrategia, aunque de una manera menos planificada. Por ejemplo, establecemos cuándo y cómo realizamos la petición o iniciamos el diálogo, qué argumentos vamos a utilizar o en qué cuestiones queremos negociar. Identificaremos qué personas serán aliadas y cuáles no, en función de las circunstancias que rodean al conflicto. No será lo mismo una cuestión con el profesorado que con la familia, que con nuestras amistades. Para cada una de ellas y en función de cada cuestión, diseñaremos la mejor estrategia posible para nuestro objetivo. Si ahora pensamos en ejemplos a nivel más global, también podemos identificar diferentes agentes que, mediante una estrategia u otra, también realizan incidencia política. Por ejemplo, entre los agentes colectivos podemos mencionar a las asociaciones juveniles o de estudiantes, a las entidades o movimientos sociales, medioambientales, de consumo, plataformas del tercer sector, instituciones estatales o internacionales, el sector financiero o empresarial, los sindicatos laborales. Pero también hay personas que, de una manera más individual, realizan incidencia política, como por ejemplo, deportistas, cantantes, actrices o actores, influencers, entre otras muchas. Ya hemos visto qué es la política y sus elementos clave. A modo de símil, la política sería como una bicicleta que nos permite movernos y avanzar como sociedad. Pero para poder hacerlo, son necesarias las ruedas. En este caso, las ruedas serían las políticas públicas. Entendemos por políticas públicas el conjunto de medidas, acciones o normas diseñadas desde las administraciones públicas con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la sociedad. A la hora de diseñar nuestra estrategia de incidencia política es importante conocer las diferentes fases del ciclo de las políticas públicas con el fin de poder identificar en qué fases se encuentran y adoptar nuestras acciones. Las principales fases son Agenda. Es el momento en el que un problema entra en la lista de asuntos prioritarios a los que prestar atención. Hay temas que aunque estén presentes en el debate o en el interés social, no están en la agenda política. Formulación. Este es el momento en el que se define el problema. Se elaboran los informes técnicos. Se desarrollan propuestas, siempre en formato borrador, de las leyes, etc. Decisión. Es el momento en el que las personas que tienen el poder de decidir se posicionan. Por ejemplo, una votación en el Congreso de los Diputados y Diputadas, en el Pleno de un Ayuntamiento etcétera. Implementación. Una vez aprobada esa norma es cuando se desarrollan todos los mecanismos o medidas para que se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, designar un espacio en un municipio en el cual abrir un centro joven. Establecer el trámite para las solicitudes de becas, entre otros muchos ejemplos. Evaluación. Es la fase clave del ciclo, ya que es cuando se valora la efectividad de la política pública. Se identifican aspectos a mejorar o nuevas necesidades emergentes. Se valora su continuidad. Para ello, se elaboran informes de evaluación, internos o externos, que servirán como punto de partida para iniciar de nuevo el ciclo. Ahora que ya tenemos nuestra bicicleta con las mejores ruedas, también es importante conocer el camino por el cual nos desplazaremos. Como es obvio, no será lo mismo ir por un camino llano y bien condicionado que por un terreno lleno de obstáculos. Esto es el contexto político. Además de identificar en qué fase del ciclo de las políticas públicas nos encontramos, también será interesante identificar cuál es el contexto político de ese momento. No será igual si nos encontramos en plena campaña electoral que durante el ciclo de la legislatura, si estamos en un gobierno de mayoría o en coalición, si hay otras propuestas legislativas en negociaciones o si no las hay. Por lo tanto, a la hora de diseñar la estrategia para realizar una incidencia política es importante conocer tanto en qué fase se encuentra la política pública en cuestión como analizar el contexto político en el que se desarrolla, ya que en base a todo ello serán más adecuadas unas acciones u otras para poder conseguir los objetivos que nos hemos propuesto. Una vez analizado el contexto político y la fase del ciclo y junto con el diseño de nuestra estrategia, llega el momento de planificar las acciones que vamos a realizar. Para ello, disponemos de múltiples herramientas que podemos adaptar a nuestros objetivos y a nuestra estrategia. A continuación, vamos a ver alguna de ellas. Es importante destacar que no existen unas herramientas concretas para cada fase sino que cualquier herramienta se puede adaptar en función de nuestros objetivos y del contexto. Por ejemplo, si nos encontramos en la fase de agenda, bien porque la temática ya está en agenda o bien porque nuestro objetivo es que lo esté, podemos incorporar acciones como campañas de información o de sensibilización, movilizaciones sociales, espacios en los medios de comunicación, reportajes, entrevistas, debates, difusión en redes sociales, y muchísimas otras acciones. Si por el contrario nos encontramos en la fase de formulación o de implantación, podemos incorporar reuniones con los equipos técnicos, elaboraciones de informes o investigaciones, consulta a profesionales expertas en la temática, coaliciones con otros agentes o plataformas de incidencia. En la fase de evaluación, por ejemplo, suele ser interesante incorporar informe de resultados, propuestas de mejora, investigaciones o datos de la situación en ese momento, detección de nuevas necesidades, reuniones con grupos de profesionales especializados, generar redes y alianzas. Aunque también pueden ser útiles las protestas sociales, los espacios en medios de comunicación. En función de nuestra estrategia y del contexto y de la fase del ciclo, debemos seleccionar y adaptar las herramientas que nos sean más adecuadas para conseguir nuestros objetivos. Para poder explicar nuestra propuesta de una manera eficaz, os propongo la técnica del Elevator Pitch, que consiste en destacar la información más relevante para conseguir captar el interés de la otra persona hacia nuestra propuesta. Y todo ello en el tiempo que tarda un ascensor en subir, es decir, en un minuto. Para ello, esta técnica nos ofrece los siguientes consejos. Empieza aportando o preguntando por un dato que capte rápidamente la atención de la otra persona podemos usar información de fuentes oficiales o con elevada credibilidad datos impactantes o que sean desconocidos para la otra persona como por ejemplo ¿Sabía que en España una de cada tres niñas son pobres? o en España de media las mujeres trabajan gratis 51 días al año por la brecha salarial ahora que ya has captado su atención describe la situación que te interesa abordar y por qué es relevante esta cuestión para la sociedad o para un grupo de personas para ello Puedes basarte en informes o investigaciones ya realizadas, en vuestra experiencia como entidad o en alguna de las acciones de incidencia política ya realizadas. Una vez contextualizada la situación, hay que plantearle una posible solución. Es importante en este punto que, además de la posible solución en sí, le aportemos indicadores de su viabilidad y del beneficio directo que conllevará. De esta manera, habremos conseguido que la persona ya empiece a valorar nuestra propuesta. Y ya, por último, debemos realizar un cierre que anime a la otra persona a concedernos una reunión para poder analizar con mayor detalle la situación planteada y la posible solución propuesta. Para ello, puedes usar una pregunta abierta o una reflexión que invite a seguir hablando sobre esta cuestión. También podemos aprovechar este momento para entregarle un breve documento o una ficha resumen de lo explicado, junto a nuestros datos de contacto. Recuerda. Que todo esto debes explicarlo en un minuto, por lo que es importante que estructures muy bien la información que vas a decir y el cómo la vas a exponer. No olvides tener en cuenta los elementos de la comunicación no verbal para dar más énfasis a tu mensaje.